Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Néstor Cruzado Villos, soy médico más conocido en esta empresa como el Dr. Teoma. Y te vengo a explicar sobre un producto muy importante que está haciendo sensación. Se llama Amalaki Teoma. Es un potente oxidante que está formulado principalmente con esta planta que se llama Amalaki. Una de las plantas más sanas que pueden existir en el mundo por la gran cantidad de antioxidantes que tiene. Junto con ello hemos hecho una sinergia. Le hemos agregado la moringa, le hemos agregado la guanábana, la uva, el arándano, la lima, pera, granadilla. Está endulzado con stevia y hemos hecho de este producto, Amalakiteoma, el más potente antioxidante que puede existir. Por lo tanto, es un producto que nos va a ayudar principalmente a retrasar el envejecimiento de tu piel. Además de ello, nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Su consumo ayuda a prevenir grandes problemas como por ejemplo las cardiopatías y ayuda a controlar generalmente los problemas que se presentan en esta enfermedad como la diabetes. Ayuda al retraso y al riesgo de ¿no? que la gente pueda presentar un cáncer. Ya hemos estado utilizando y hemos visto que se tiene muy buenos resultados en varias enfermedades degenerativas, como por ejemplo la artritis, la arteriosclerosis, la diabetes, el Alzheimer para el Parkinson, para enfermedades inflamatorias, así mismo pues para algunas serie de disfunciones de gastrointestinales. Ojo, muy importante en aquellas personas con hipertensión, con cáncer y además de eso causa la... ¿no? De la de degradación y evita pues, muchos problemas de, referentes a la muerte No, beber un vaso te va a ayudar a corregir muchos problemas, más o menos un promedio de eh, 200 mililitros ¿no? eh, si, si puedes usarlo el alito es mejor es más rico, es más delicioso que te va a ayudar a corregir estos problemas generalmente debes tomarlo después de los alimentos esto es Amalaki Teoma nuevo producto sensacional Gracias. Gracias.